sabemos nada sobre este asqueroso pingüino y este grillo putón, tonto. Voy a ver un poquito las noticias. Piki. Últimas noticias de último momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Una niña de pelo rosa se ha escapado y no, digo, ha aparecido en las calles. ¡En las calles! ¡Tiene la telepatía! ¡Qué miedo! Si me lo encuentro, voy a llamar a la policía. Sí, si te lo encuentras, llama a la policía. No importa, hasta el ejército, llámatelo. Porque si no vas a morir. Vas a mo Esto es una mentira. Noticias de último momento. Ahora sí, el Pepe Grillo. El Pepe Grillo. Oh, no. ¿Ahora qué pasó con El Pepe Grillo. El Pepe Grillo. Que vengarse. Y, de, y con Sammy idearon un plan. Todas las canicas de este pueblo, que son las únicas, tenemos que ir a batallar. Entonces, aquí estamos. Estamos aquí reunidos para el tema de la niña que... Ay, no, no, no, es esa niña, no. Digo de... Para Pepe Grillo. Pepe Grillo. ¿Qué pasó con Pepe Grillo? Escapó Y ahora que planear de nuevo ese cuento del Pinocho, pero más difícil. Así que tenemos que ir preparados con una nueva máquina que hemos inventado. La avioneta anti-niños malcriados. ¡También, también, también, también, también! Esto servirá para bombardear a esos malcriados. Así de que ¡Nos vamos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame escapar, carajos! ¡Déjame escapar, mosca asquerosa! ¡Ya no soy una mosca! ¡Soy un grillo! Entonces, ¿qué quieres hacer? Adiós. ¡Ay no! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? no lo destruyan! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira estatuis! ¡Estatuis! ¡Mira estatuis! ¡Aaah! no ¡Ah! Ay, Tengo que pasar el recogedor oh, Siempre botando Estas balas ¿Por qué es así mi país? Vivo en Francia En Francia hay muchos ladrones Que quieren matarnos No sé qué Adiós, balas asquerosas. No las quiero volver a ver. ¡Meu, meu, meu! ¡No seas cañeca asquerosa, gata! ¡Sí! ¡Hasta ¡Oh, vivo! ¡Viva! Eh.. Chicos, miren arriba. Les he traído un amiguito para que jueguen con ustedes. Eso se lo van a merecer por ser unas muy miserables cacas. Así que voy a botar a mi amiguito. Adiós. Ah, es hora de escapar. <risa> ¡Atacar! ¡Fuera! no me no me ¡Ah! ¡Ah! ¡Vea poder! ¡Ah! apuntando disparando ¡Yeah! Pero qué está pasando aquí, ahora vas a recibir un castigo, ¿Qué? morirte. Y oye, ¿quién haces a este...? ¡Ah! ¡Vete, cabrón, piquitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué pena! Nuestros dos amigos se murieron, ¿eh? ¡Hielo número dos! ¡Huyelo! ¿Qué? ¿No estás viendo? ¡Una niña! ¡Una niña! que tiene telepatía que hemos visto en las noticias de las canicas ay sí y tiene pelo rosa y tiene como unas decoraciones ¡Ah! cinco minutos después día dos Pinocho se va a la escuela es un tonto Ay no, pero no se hagan ese chiste de que a mí no me gusta la escuela. Al contrario, me gusta. Pero sigamos con la historia. Adiós, adiós. Adiós, Pitoche. Adiós, canicas. ¡Adiós, amen, amen, amen, amen! Y mi gato. <risa> Lo han hecho gordo con una ballena. <risa> ah. ¡Ya cállate, viejo cochino. ¡Nos vamos a la escuela! ¡Vamos a matar niños malcriados! ¡Vamos a vender sus corazones en el mercado de... ¡Gatos! ¡El tontos! ¡No, vos, ¡El hipopótamo! <risas> Tenemos que llevar una marioneta para el show de... ¡El show del hipopótamo al mundo! <risas> ¡No miras, gato el tontos! ¿Que no miras! el hipopótamo! ¡Es el, es el legendario Bonochos! ¡No era pinochos hipopótamo! ¡Oye tú, gato el tonto! ¿Me ves como hipopótamo? ¡Sí! ¡Porque tu cara se parece a un, a un hipopótamo! tu cabeza es un hipopótamo mm. hasta tienes barriga y hipopótamo Todo tienes hipopótamo lo que no tienes hipopótamo es... es... es tu cola de hipopótamo es la cosa <risa> de la copia ay no baby no chamey ¡alto! Fula Conejita, aquí está En el show Y Rocky, el mejor conejo De toda la historia Aquí están. Pues tendrán que esperarse Hasta la parte 2 Porque este episodio llegó a su fin Tendrá parte 2 Parte 3, pero eso sí No serán episodios Serán partes, así que no son episodios Si las partes, entonces las partes serán en un episodio completo, así que Enténganlo, enténganlo